una enfermedad, un cáncer, de una apareció. Y él, él estaba al tanto siempre de lo que yo hacía era el trabajo. Y se volvía loco, decía, José, pero vamos a ver cómo cobran esa cantidad de dinero porque lavar un coche, increíble. Y le digo, pues, prestando servicio, informando a los clientes, teniendo buena química con ellos, todo se hace. Todo se hace. Y claro, y mi padre me decía, pues, con un negocio de todo. Y le digo, un día no tal? un día no sé cuándo un centro de ¿Qué tal? ah pero ¿Qué tal? bien de ¿Qué y